Hola, buenas noches a todos y todas. Eh, este es nuestro Nido de Cuervos número 5. Eh, esta noche con Soto y Wilmer Urrelo. Y bueno, eh, como cada lunes ya se nos ha hecho costumbre, eh, una buena costumbre, eh, pasar un tiempo conversando sobre lo que venimos haciendo eh, con nuestros autores. Eh, Justamente en esta época donde tal vez no es eh, o muy prudente salir o, o, bueno, la normalidad no es, no es la, que, a la que estábamos, acostumbr estábamos acostumbrados. ¿no? Y bueno, hay también un tema de coyuntura que me parece que es ineludible eh, antes de empezar a hablar con, con William que es el el cierre o la fusión, como se quiera llamar, del, del Ministerio de Culturas en Bolivia, que nos parece, nos ha parecido como a gran parte del sector, y no solo del sector artístico, sino de, de la población boliviana, me parece, ¿no? Un, un llamado de, de alerta, porque no, no solo me parece que tengamos que protestar cuando nos afecte directamente las cosas, ¿no? Eh, mucha gente puede pensar que financiados por culturas o verdad, en primer lugar, me parece que el Ministerio de Culturas representaba una larga lucha del sector cultural en Bolivia para que se institucionalice eh, el ministerio. El que tenga una S más, más que no sea un ministerio, un ministerio, que es un tema muy íntimo al, a la historia de Bolivia, que es eh, cuestionar la cultura legítima en Bolivia. Eh, y eso era, al menos en el discurso siquiera un, un debate sano ¿no? Eh, quienes hemos trabajado alguna vez con el Ministerio de Culturas sabemos eh, por propia experiencia las dificultades, las limitaciones las, los errores que tenía ese ministerio pero me parecía, me parece que es un que era, mientras existía era siempre una posibilidad que mejorase ¿no? Eh, con aportes eh, de los, de los eh, gestores culturales, de los artistas. Pero me parece, quiero volver a repetir eso, que va más allá del sector artístico. Eh, el Ministerio de Culturas me parece que también, de alguna u otra forma, eh, aporta a la construcción de la nación, ¿no? de la identidad nacional. Y por más que esta crisis que estemos viviendo a nivel global también cambie... Algo en eso, algo de eso, eh, es, me parece, una llamada de atención a que se debata eh, eh, sobre este tema, ¿no? Eh, y entonces yo también los quiero invitar, si tienen algo que decir sobre eso, antes de, de pasar a comenzar como cada lunes. No, pues, eh, no, sin duda es, eh, lo que pasa es que como que el gobierno se ha agarrado de la del sector más débil, ¿no? Para eh, intentar borrar este tema de los respiradores, pues, ¿no? Eh, es eso, ¿no? O sea, porque igual y no sumando, no, no significa un gasto enorme, eh, considerable. Pero sí, golpear, digamos, eh, efect, como efecto eh, propagandístico, sí, pues, ¿no? Ahora no sé hasta qué punto les habrá funcionado, yo creo que no mucho. Pero, no, lo malo es que no tienes ahora, digamos, como, eh, imagino que eh, en una próxima gestión el ministerio volverá a hacer lo que era antes, ¿no? Pero también eso, eh, creo que ah, eh, esta ausencia del ministerio, esta fusión, eh, también sirve para, para ver eh, cómo era antes, pues, ¿no? ¿Se acuerdan eh, antes de...? Eh, no sé, hace 14 años, 15 años, pues era, era parte de lo que es ahora, ¿no? Y siempre había esa necesidad de, de tener un propio ministerio, ¿no? Eh, es burocrático, es, pues, paquidérmico, ¿no? Eh, es un paquidermo prácticamente el, el ministerio, pero tenías a alguien a quien reclamar, ¿no? A quien, a alguien con quien hacer gestión. Entonces, eh, no, pues es, es un golpe, un golpe y justo en esta época, ¿no? Que el sector, además de, de la cultura, además del turismo, etcétera, es, de es uno de los más golpeados y va a ser uno de los que se van a recuperar, pero de aquí a largo plazo, ¿no? El audiovisual nomás es, eh, es decir, es, va a ser eh, larga esa, esa recuperación, ¿no? Y es, es un golpe así, efectista, ¿no? Que no sé hasta cuándo, cuánto les, les habrá eh, funcionado, pero bueno. Esperemos que en una próxima gestión ya, pues, te vuelva todo a como era antes, ¿no? Pero es dramático, ¿no? Es dramático que utilicen a, a un ministerio eh, por el que se peleó tanto para, para, con, ese, con estos fines tan, tan, de, de lo inmediato, ¿no? De, la, de las elecciones, ¿no? Y de hacer olvidar, por supuesto, el, el, el escándalo este de los respiradores, ¿no? Pues eso. Quizás ahí yo acotaría un par de cositas nomás para no demorarnos más en el asunto, pero es que el presupuesto del Ministerio de Culturas solamente significa el 0.06 del presupuesto general del Estado, o sea que el ahorro es ínfimo en relación a lo que se gasta en el Ministerio de Defensa o en el Ministerio de Gobierno, y que, bueno, finalmente que el Ministerio de, de Culturas albergaba viceministerios de despatriarcalización, de descolonización y antirracismo, entonces son otras dependencias también muy importantes que se han perdido más allá de lo artístico. Sí. Eso. Eh, antes de darles paso a Kurmi o, o a Fer, eh, a nuestras espectadoras, nuestros espectadores, eh, recomendarles que pueden dejarnos sus comentarios, sus saludos, sus preguntas en la ventanita del chat, que está justo abajo, ya sea en la compu o en el teléfono. O en la que dice preguntas y respuestas, vamos a tener como un sector en el que van a conversar Curmi y Wilmer y después entran sus preguntas y no volvemos con Curmi y Wilmer y cerramos sí. con otro ciclo de preguntitas, así que eh, no, no tengan pena de dejarnos todo lo que quieran decirnos y quizás habilitarle eh, en el chat que diga para todos los panelistas y participantes para que todos podamos seguir sus comentarios. Es, dale Curmi o Fer, me guste. Per, si tú quieres comenzar o como tú prefieras. Bueno, Wilmer, es un gusto estar contigo, de verdad. Pues vale, ah, muy ¿cómo muy estás? Um, para todos los que, los que nos están viendo, um, creo que es importante decirles que yo y el Wilmer somos amigos hace muchos años uh -huh. y hemos trabajado juntos mucho tiempo y nos hemos visto las caras día uh -huh. tras día durante años. Entonces, yo creo que es muy emocionante para mí, digamos, o sea, no sé, es raro también porque siempre charlábamos así en nuestro rinconcito, en la oficina. Entonces, como que ponerlo de una forma pública igual se me hace así como un poco raro, pero, pero a la vez como que también me siento muy en confianza con el Wilmer porque, como les digo a todos, hemos compartido mucho y, y tenemos muchas afinidades. Entonces, es de verdad un gusto verte Wilmer en Igualmente. estas Tan raras, ¿no? Sí, sí, en esta época tan complicada también, ¿no? Sí, que Para no está todo el sector. Sí. Yo les interrumpo entonces brevemente, solo para presentarlos también muy brevemente, porque pensaba que ibas a decir algo, entonces solo ¿No? eso, Culmi, <risa> les presento brevísimamente. Culmi eh, Soto, tiene eh, un magíster de literatura hispanoamericana por la Escuela Normal Superior de Lyon. Ha sido junto ahí con Wilmer Urrelo, eh, editora en el CIS, en eh, ese hermosísimo proyecto eh, que se llama La Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. Eh, y también ella es editora, ella dirige y edita en una editorial eh, que hace unos libros hermosísimos que se llama El Caníbal Inconsecuente y es doctorante de literatura hispanoamericana en la Universidad Complutense de Madrid. Y Wilmer Urrelo es eh, paseño, y la CURMI también es paseña. Eh, Wilmer estudió comunicación en la UNSA. Bueno, no nos ha dicho es que es la culpable de que sea escritor. Eh, hace 20 años, Ajá. ya exactamente, hoy ya me acabo de dar cuenta de eso, hace exactamente 20 años. Wilmer ganó, junto a, otro, junto a otro novelista, el premio de primera novela de Nuevo Milenio. Así que mira, se cumplen 20 años de la publicación de su primera novela, que se llama Mundo Negro. Eh, y luego de eso, ganó el premio nacional de novela en 2006, con Fantasmas Asesinos. 2006 con más asesinos, que ahora está publicada por la editorial 3600, ahí lo pueden encontrar. Y en 2011 eh, publicó originalmente Hablar con los Perros, que luego nosotros en la editorial El Cuervo volvimos, volvimos a publicar hace ya un par de años, en 2018. Eh, y esa novela obtuvo en 2012 eh, un premio alemán que se llama Anna Segers. Se lo ganó por esa novela Wilmer. Y también le hemos publicado dos libros más a Wilmer. Eh, Todo el mundo cumple sus sueños menos yo. Y El Chicuelo dice el primero de cuentos, el segundo de crónicas. Que me parece que sigue escribiendo con este su sí. personaje, El Chicuelo. Y, y bueno... Los dejo, los dejo comenzar seguro yo, yo algún rato voy a meter también mi cuchara. Quería hacerle alguna pregunta por ella a Wilmer, eh, gracias a la, a la Kourmi, como siempre, eh, por acompañarnos además esta noche. Muchas gracias a ustedes, Fer, Mishu, por invitarme. Wilmer, siempre es un gusto verte, siempre. No, yo muy feliz de estar aquí, pues... Hablar contigo de literatura es de verdad un privilegio. Y te lo digo en serio, Dios. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, quería partir de algo que tú estabas diciendo hace dos segundos cuando hemos comenzado todo eso de, del Wilmer lector, el Wilmer que colecciona libros, que va a buscar y va a encontrar. ¿Cómo has estado haciendo todo este tiempo? No, pues desde que se declaró la... la eh, desde, desde hace dos meses que no, que prácticamente, de hecho, creo que no circula ningún eh, libro eh, usado, ¿no? Que es, digamos, el mercado al que yo apunto como como comprador, digamos, como cliente, ¿no? Eh, si no me equivoco, era uno de los últimos que compré. Eh, ah, no miento. Aquí, cerca de mi casa, le, le, le, le conté a San Fernando alguna, algún rato, no uh, un señor empezó a vender sus libros, ¿no? y ahí, ahí, ahí, ahí pillé um, una de, lo tengo por acá, porque recién acabo de terminar de leer, esta de Luciano Tapia, no que es muy interesante, muy, muy interesante. Ese. Este Luciano Tapia fue uno de los fundadores del MITCA, ¿no? Eh, y es, es como es una autobiografía muy muy bien muy bien escrita eh, muy bien narrada y que te habla pues de una, de todo este tema de eh, eh, digamos de, de estas fuerzas políticas ¿no? eh, antes del MAS. ¿no? porque el libro se publicó ahí el 95 o el 96. y no hay más no no hay más eh, estoy seguro que el mercado ha debido caer eh, terriblemente no el mercado se debe venir abajo. Este es lo más, es lo más probable, ¿no? Y ahora eh, la recuperación, no sé, porque no voy a hacer desde, desde la cuarentena, no me paso por el, por el mercado lanza. Eh, pero debe ser un caos, ¿no? Es lo más probable. Aunque también es posible que la gente esté empezando a vender sus libros por, la, por el tema económico, ¿no? Que es, es, habitualmente eso pasa en Navidad, digamos, ¿no? Hay un incremento de, de ventas ¿no? y de ofertas también, ¿no? Eh, pero no no, no, no he pasado por ahí, ¿no? Eh, dudo que, vuel que pase eh, de, un, de aquí a un par de meses, eh, imagina hasta que termine esto, ¿no? Eh, para ir con mayor seguridad al, al mercado lanza. Pero ese, ese, digamos, pero igual y tengo un montón de cosas que he ido comprando en los años y no, la, no, no los he leído, ¿no? Bueno, libros que no he leído. Y eh, es, digamos, una oportunidad un poco para, para eh, Ver todas las, las cosas que he comprado y que, de hecho, hay, ahora revisando, hay muchas cosas que eh, ya ni me acordaba que había comprado, ¿no? Eh, o que eran, eh, o que encontró dos ejemplares del mismo libro, ¿no? De las mismas ediciones distintas, cosas así, ¿no? Esas cosas pasan. Pero, ¿no? El mercado sin duda se ha, se ha visto golpeado, ¿no? Habrá sí, que no, ver que cómo se recupera esa esta parte. Justo me ha pasado algo rarísimo estos días porque una... Vi que una chica estaba vendiendo sus libros y me comienza a charlar y es tal cual tú dices, digamos, ella sí me cuenta, sí, por, por WhatsApp, pues sí, se comunica, o sea, le digo, quiero comprarte un libro, me doy cuenta de que tiene súper buenos libros y ella me dice, sí, no, es terrible, yo no puedo hacer una lista porque los estoy vendiendo por necesidad, entonces realmente no te puedo decir sí. qué libros tengo y qué libros no y... O sea, ha sido terrible así conocerla y ver que se estaba deshaciendo de una biblioteca maravillosa, maravillosa, maravillosa, así libros así, pero así dificilísimos de encontrar. Y la chica me dice, no, estoy desempleada. Ha sido así feo, feo. Sí, no, es sin duda golpeado, ha golpeado terriblemente, ¿no? Porque es, esa, esa, esa, los, los, los, los, los conozco hace, ¿qué? Más de 25 años. A, a la gente que vende libros en el lanza, ¿no? Y por supuesto que hay, hay alguna gente que maneja internet, pero la mayor parte es gente ya pues eh, mayor, ¿no? Entonces, eh, y además de la venta se hace en, sobre el mismo instante, ¿no? Le llegan libros, compran, le ponen precio y, y o se circula ahí mismo, ¿no? No no hay la posibilidad de, de comprar eh, vía, por otras vías que no sea el contacto directo, ¿no? Este también es un, ese también es un tema terrible para los libreros de, de, del Mercado lanza, ¿no? Aunque, de, pero, ah, no sé, tal vez están encontrando alguna otra solución, pero eh, hay que ver, hay que ver cómo se recupera el sector, ¿no? Hay que ver cómo se recupera el, el sector. ¿Y de dónde viene esa tu pasión por los libros antiguos? ¿De cómo comienzas a ir al Mercado lanza a conocer? Porque además es toda una técnica de saber a quién comprar, claro. cómo decirle. Sí, bueno, como decía, son más de 20 años que soy comprador, digamos, no cliente de ellos. Ellos estaban antes eh, en el, bueno, primero estaban en, en, en, la, en, la, en la Avenida Montes, donde está un, hay un, eh, hay un eh, es una gasolinera enorme. Sí. Ahí comenzaban y terminaban un par de cuadros más abajo. Luego se fueron al, si no me equivoco, al Mercado de las Flores, hoy extinto, ¿no? Ahí estaba detrás del... Eh, ah, está en La Guarina. De los, de los bomberos, exacto, sí. ¿Cuánto Ahora es la... Ahí en La Guarina? Sí, nos está comentando, sí, en La Guarina. Y no recuerdo exactamente cómo, pero eh, empecé a comprar libros ahí, ¿no? Eh, en ambos lugares. Mi colegio quedaba ahí cerca, entonces probablemente ha sido... Eh, el primer lugar ha sido el, el Amontes y después ya lo vas conociendo pues con los años, ¿no? Y encuentras, y bueno, eso digamos de los libros medio antiguos, es, eh, no sé, de, de pronto, ¿no? Empiezas, eh, pillas una, una edición eh, que te gusta un poco, digamos, el, eh, no sé, el autor, la autora o la editorial que hacían bonitos libros en esa época y de ahí, ¿no? De ahí, eh, eh, digamos, empezar a comprar. Eh, Digamos que, eh, de hecho, mucho, en, en muchos casos no tienen que ver con la literatura, ¿no? ¿No? O con la historia, no sé, son libros, no, no sé, pues, de eh, como de motores a diésel, por ejemplo, ¿no? Y, y, pero están tan bien hechos, ¿no? tan bien cuidadas las ediciones, tan bien impresos, que te da gusto verlos, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho eso, en, eh, en ese sentido, digamos, ¿no? Pillar esos libros de medio, medio extraños, estas... Eh, esas ediciones eh, raras ¿no? o estas primeras ediciones ¿no? hace un par de años pillé la primera edición de eh, Poeta en Nueva York de Lorca ¿no? eh, que es una edición súper rara súper extraña porque es la eh, es el libro póstumo de Lorca ¿no? a Lorca lo matan eh, y el libro sale en México eh, editado por eh, Bergamín por José Bergamín, un poeta de su generación, ¿no? pero que no eran muy amigos. Y eh, eh, pillé ese libro, de mí Lorca nunca me gustó, pero digamos, eh, eh, el, el libro es bonito, está muy bien hecho, ¿no? Tiene ilustraciones a color de, del propio Lorca, y se publicó en México el 44, si no me equivoco, 47. Entonces lo pillé así, lo compré, y después, sí, sí viendo bien, era, era pues, evidentemente la primera, la primera edición, ¿no? Y unos meses después pillé un librito eh, de un señor, de un gringo, que eh, escribe todo un ensayo eh, y es una pesquisa del manuscrito de Poeta en Nueva York. Pues fue más o menos así. Bergamín tenía esta, esta editorial en, en España, en Madrid, si no me equivoco, que se llamaba Zéneca. ¿no? Eh, y bueno, eh, estaba en medio de la guerra civil, etcétera, y Lorca le da el manuscrito de Poeta de Nueva York. Todos los poemas se habían publicado ya con anterioridad en, en diversas revistas. ¿no? Pero Lorca este, para este oh, para para manuscrito, la reúne eh, y pone pues, las ilustraciones, etc. Entonces le presta el, el, el manuscrito para que lo lea. Eh, este gringo eh, dice que le parecía raro porque no eran eh, muy amigos con Bergamín. ¿no? Eran de la misma generación, se conocían, pero no eran muy amigos. Eh, y Lorca no daba a leer sus manuscritos a la gente, así nomás. ¿no? Pero por alguna razón le presta el, el manuscrito. Eh, Lorca va a recoger a la editorial, no lo encuentra y deja una nota, ¿no? Y eso lo cuenta este gringo. Y le dice que iba a volver al día siguiente a recoger eh, Poeta de Nueva York, ¿no? El manuscrito. Pero al salir de, de este editorial, eh, lo detienen, ¿no? Lo detienen y lo fusilan. ¿no? Entonces el Bergamín se queda con el, con el manuscrito, lo exilian a México y publica ahí el, el libro, ¿no? Este gringo hace como que una, una pesquisa de, de, de todo. De, de todos los poemas de Lorca que se han publicado en diferentes revistas, hace una comparación y está, eh, él demuestra que Bergamín le metió un montón de mano a, las, a los poemas de Lorca. No estaban en el orden que él había pensado, eh, eh, estaba muy editado, ¿no? Entonces, eh, por eso es una, una edición extraña, ¿no? Ya, mire, hace poco nomás, en el 2013, la Fundación Lorca logró ubicar el, el manuscrito el manuscrito de Poeta de Nueva York, el que le dejaron a, a Bergamín, que aparentemente Bergamín, antes de morir, se lo regala a un amigo, y este amigo se lo regala a otro amigo, y este amigo se lo deja de herencia a una chica, ¿no? a una chica en, en Estados Unidos, y la chica se lo tenía ahí en su ático, y al revisar, encuentra el, el, el manuscrito, y, y lo publican recién, digamos, en la versión que Lorca había pensado en 2013. Entonces, es por eso es, es un libro extraño, por ejemplo, ¿no? un libro eh, rarísimo, ¿no? Eh, y me gusta mucho eso, digamos, ¿no? Eh, buscar esas ediciones extrañas, raras, ¿no? Que uno nunca sabe que va a encontrar ahí también, ¿no? Y esto nos lleva también a completar otra de tus facetas, que tal vez no sea tan conocida como la de escritor, que es tu faceta de editor, ¿no? Sí, bueno, sí, de, de, de, de hecho ese fue el primer trabajo y el único, digamos, que ha eh, sido relacionado con comunicación, ¿no? De, comencé a editar hace mil años atrás, ¿no? Es decir, de, eh, y sí, sí, digamos, ese es un poco el, el, el, el, el trabajo. El trabajo de edición es, es, es complejo, eh, en el sentido de que, eh, no tanto por la edición en sí, sino por el, cómo tratar a, al autor o la autora, ¿no? Tú misma debes saber, eh, eh, hay, hay de todo. Pues. Hay no, de todo, que, llora por una coma o se ofende por unos cambios, ¿no? Y hay gente que no. Entonces, eh, más que un, un tema de, de, de experiencia, digamos, en la edición, eh, sí hay que tener experiencia de contratar a la gente, ¿no? Eh, donde hay que saber dónde aflojar un poco la cuerda y dónde también un poco jalarla, ¿no? Ese es, el, ese es el oficio. ¿Pero tú crees que ser editor tiene impacto en tu escritura? Tú como escritor, ¿tienes mañas de editor? Porque después uno como editor se vuelve así como hasta pesado, ¿no? Así se queda leyendo y ve todos los defectos y reniega porque, no sé, hay una coma en cursiva en no sé qué página de tu libro, digamos. Entonces son manías que se te quedan. Eh, no sé si de alguna manera interfieren en tu escritura. Más bien, ayuda mucho, ¿eh? Me, me ayudó mucho, ¿no? Ahora que recordaban eh, los 20 años de Mundo Negro, eh, me acordaba un poco de cómo fue ese proceso de edición, ¿no? Eh, de hecho, comencé un poco a, a, profesionalmente, a editar, digamos, en esa época, ¿no? En la reforma educativa, en la hoy extinta reforma educativa. Y ahí aprendí mucho, por ejemplo, ¿no? Aprendí mucho y ya para Fantasmas sí había una, una visión de, no solamente de escritor, pues, por supuesto, que también de, de editor, ¿no? Es eh, decir, eh, ver en lo posible eh, cómo te leerían a ti, fuera eh, más, más allá de tu, de tu imaginario como autor, ¿no? Es decir, cómo te, te leería un, eh, una persona cualquiera, ¿no? Entonces eso, te, eso a mí por lo menos me ayudaba a saber dónde sostener un poco la, no sé, la tensión, dónde bajar, ¿no? dónde abrir un poco el apetito. Eh, para que la gente te siga leyendo, etcétera, ¿no? Entonces, eso sin duda, eh, la, la experiencia de, de, digamos, de estos años trabajando en ediciones eh, es un poco esa, ¿no? Pero creo que tu carrera la has comenzado escribiendo horóscopos. Sí, sí, sí, hace ya uf, buen, buen tiempo atrás, ¿no? ¿Se acuerdan que había una, una empresa que hacía, eh, mire qué antiguo me parece, ¿no? Eh, Tú llamabas a un teléfono y te daban el, el oro de oro, si no equivoco se llamaba, eh, que pertenecía un poco a la, a la razón, ¿no? Entonces un día salió un, periodo, un anuncio en el periódico que decía que, bueno, estaban gente que redactara horóscopos, ¿no? Entonces yo me presenté y me, me eligieron y, y, digamos, comencé un poco a escribir esto, ¿no? Escribía horóscopos todas las semanas, el, el occidental y luego el chino. Eh, y nada, era, era, era un trabajo, ¿no? Era un trabajo que te daba un, da un buen dinero, ¿sí? Eh, Miren cómo, cómo también ha cambiado la cosa esta, ¿no? De, de, en cuanto a los sueldos, era un buen dinero. Eh, sí, sí. Y aprendías mucho también, ¿no? Porque es una inventiva también. Es decir, escribir este horóscopos, más allá de si crees o no crees, tienes que inventarte un poco personajes, situaciones. Género. Y tienes que empezar a seguir esas. esas si es diario. Eh, Tienes que, te, tiene que haber un hilo conductor de un día para el otro, una semana a la otra, ¿no? Entonces, eso también eh, fue uno de los eh, trabajos que hice, ¿no? Hace, hace, hace mucho tiempo. Aquí tenemos una pregunta de alison Montoya, que quiere saber, ¿cuál ha sido el libro, el primer libro, que te ha marcado? Creo que fue. Eh, digo creo porque, porque eh, como ahora, eh, leo varias cosas a la vez, ¿no? Tres, cuatro libros a la vez, ¿no? Entonces, leo un, dos, tres libros una, un día y al día siguiente leo los otros dos. Entonces, si no me equivoco, probablemente han sido eh, humillados y ofendidos, ¿no? Y paralelamente, sin duda, Vargas Llosa, ¿no? La Casa Verde es así, la, la, la, la tengo bien presente, ¿no? Es, esas, esas dos, eh, eh, sobre todo la Casa Verde, ¿no? Eh, lo que pasa es que ahora me parece que eh, se trata injustamente un poco a Vargas Llosa en el tema de, de la literatura, ¿no? Es decir, se mezclan mucho las cosas. Eh, yo sé, pues es insoportable políticamente hablando, un cavernario, por supuesto que sí, pero no se puede por eso desconocer el enorme aporte que ha hecho a la literatura, ¿no? Por supuesto que no. y la mayor parte de la gente que, que critica esto es sin duda porque no lo ha leído, ¿no? O ha leído las cosas que ha publicado en la. La, en la que yo considero su etapa más pobre, ¿no? Más eh, Después de la de historia de Maita, en los años 80, ¿no? Pero antes de eso era un prodigio. 30, con, con, claro. con los Andes, que comienza la, la década de los La 20. decadencia, sí. Y por ahí tiene, digamos, eh, la fiesta del Chivo, que es interesante. Eh, pero antes de eso, si tú, tú te lees por primera vez. Eh, sí, es poderoso Es, super, es poderosísimo. Poderoso, toda la Casa Verde, ¿no? Eh, eh, conversación en la catedral como que ha pasado un poco, eh, el tiempo lo ha superado en algunos temas, ¿no? El, el, el, por ejemplo, el uso de las drogas. Sí etcétera. Creo yo, ¿no? Eh, pero La Casa Verde, no. ¿eh? La Casa Verde a mí me sigue pareciendo una novela súper poderosa, ¿no? Y eh, los libros menores de esa, de esa época, ¿no? Eh, ¿Quién mató a Palomino Molero, por ejemplo? ¿no? O El Hablador, ¿no? Eh, hace poco volví a leer eh, ah, este, este libro que publicó eh, la editorial de Lili, ¿cómo se llama? De esta Argentina. Por aquí lo tengo. Siempre Lo, lo, lo ando viendo porque eh, ¿cómo se llama? Ese Juan. Es ¿no? Ah, Entonces, leyendo esta novela de Vargas Llosa que habla sobre, sobre, uh -huh. sobre de, digamos, los pueblos amazónicos, ¿no? Los Shashaninkas eh, en particular, eh, está dividido como que el hablador, el hablador se divide en dos partes, ¿no? Uno son los monólogos de un, de un, de, de, de un chico que se obsesiona con estos pueblos, ¿no? Eh, y el otro que me parece muy, ex, muy exquisito es el, eh, el monólogo de una shánica, de un, cuenta, de un contador de historias, ¿no? de un hablador. Y si tú le, haces una lectura ahora de Isehuá, si haces una lectura comparativa de, ese, de esos capítulos del de de hablador, hay muchas conexiones, no solamente digamos, en el, por el tema, ¿no? sino también por, por el, por el, por el, por el eh, sonido, ¿sabes? Eh, la forma del lenguaje, digamos, ¿no? Porque sí, exacto, sí. Porque en ese el lenguaje está... Claro, y es, es tú ves, ves, el hablador es, es, tiene ese mismo tono, ¿no? Tiene ese mismo tono. Pero son, digamos, esas, esas novelas a mí, ¿no? Eh, que, que por supuesto me han, me han marcado, ¿no? Ahora, en, en etapas posteriores, por supuesto, creo que hay, como lector también hay, como lector hay, hay, hay etapas, ¿no? Eh, eso me pasó hace poco, ¿no? Eh, a mí sí, me, no, nunca me gustó, ¿no? Pero ahora eh, leí, compré, digamos, hace será cinco años atrás, y nunca lo leí, pero por tenerlo ahí lo, ten, lo, lo compré, eh, la exclusa número uno, ¿no? Entonces donde aparece Maigret y me encantó. ¿eh? Ah, de Rothschild, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, ¿no? Entonces es, es otra cosa. Y a mí me gustan más los libros que no son de Cimenon, de, de que no tienen que ver con su vena, digamos, de escritor policial. Sí. La, el negro, sí, sí. que es muy linda, ¿no? Entonces pasa eso, ¿no? O, o, o al revés, libros que te encantaron. Ahora, eh, si no me equivoco, se, se, tal vez ahí eh, nos pueden ayudar a alguien que está hablando de... Eh, alguien que, eh, Cristina, nos puede ayudar, ¿no? Se, se recordaba un año más, si no me equivoco, del fallecimiento o del nacimiento de... de ah, ¿cómo se llama este? Ahora me voy a acordar. Bueno, tiene, tiene una una, una novela que se llama Alrededor de la Jaula, ¿no? Eh, y esa novela me acuerdo que la leí eh, muy chango, tengo 17, 18 años por ahí, ¿no? Taroldo eh, Conti. Bueno, he conocido a Conti, y a mí me fascinó, ¿eh? me fascinó, fue una, como una explosión. E, e Intenté leerlo hace unos años y ya no me gustó tanto. ¿eh? Eh, pasa muchas veces eso, ¿no? eh, O los libros a los que vuelvo continuamente, ¿no? el citado eh, Vargas Llosa, Los Miserables, eh, La Montaña Mágica, ¿no? Eso, o, eh, no sé, Violeta Leduc, por ejemplo, que es una escritora francesa, que es fabulosa. No es otra cosa, es, es superior a todos los de su generación, ¿no? A, todo, a Sartre, a Simón de Beauvoir, ¿no? Es superior a todos ellos. Y ella misma no se consideraba una, Violette Leduc, ¿no? Se consideraba eh, una escritora menor en sus diarios, en sus memorias, ¿no? Veía con fascinación a, a, esta, a, a Simone de Beauvoir, ¿no? La veía con fascinación y tú dices, pero tú eres, escribes cien veces mejor, mil veces mejor que ella, ¿no? Eh, y me pasa un poco eso. Aquí tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, eh, bueno, después vamos a hablar de tus futuros proyectos, pero por el momento, aquí Diego nos pregunta, ¿qué libro has disfrutado más editar o cuál te hubiera gustado editar? Me gustó mucho editar a Rodrigo Arbún, ¿no? Rodrigo Asbun creo que es, además de ser un fabuloso escritor, escritor, sin duda, eh, es alguien que te entrega, eh, y creo que a dos, ¿no? A Rodrigo y a Sebastián, ¿no? Yeah. Con, eh, con los dos te olvidas un poco de que estás editando, ¿no? Y pillas muy pocas cosas, tiene ¿sí? muy pocas, o sea, te entregan prácticamente hecho. El libro, ese, de hecho, es uno de, las, de los máximos sueños de un editor, ¿no? O de una editora que no te dé mucho Porque trabajo. Nada, mucho, ¿no? Claro, no tener nada y de decirte, aquí está, está, está, está. Claro, que ya esté hecho, digamos, ¿no? Y, y me pasó eso mucho con, eh, con Rodrigo y con Sebastián también, pero a, a Sebastián eh, me fascinó, digamos, esta su primera novela. Eh, porque era una cosa distinta a lo que, había, a lo que estaba produciendo en ese momento eh, Bolivia, ¿no? Ahora creo que ya, digamos, como que hay, hay, un, hay un, eh, una marcada tendencia un poco a, a que todos escriban de la misma forma, ¿no? Que no está mal, por supuesto, pero es una tendencia, ¿no? Que en ese momento cuando, lo, eh, cuando edité esta, esta novela del Sebas, pues eh, era otra cosa, ¿no? Era uh -huh. otro momento también. Tú te identificas en esa tendencia, Wilmer. Siempre no, no, tratando no. de verte generacionalmente dentro, ¿no? Sí, pero eh, lo que pasa es que era un poco así. El IFER se debe acordar, ¿no? Somos, somos contemporáneos. Eh, cuando eh, empecé, digamos, a, a escribir, a publicar, sobre todo en, en periódicos, etc., no había aún esta generación que se conoce ahora. No, era nos éramos como eh, eh, planetas sin ninguna conexión, ¿no? O sea, todo eso de internet y demás, eso, cero, no había, ¿no? no nos conocíamos, ¿no? Yo los empecé a conocer cuando ya, publicado, ya se había publicado Fantasmas Asesinos, ¿no? Hacían 2000 y algo, ¿no? 2006, 2007. Eh, por ahí, eh, en términos eh, de edad, sí, me siento, por supuesto, su, su parte de esa generación, pero no creo que así como en el, en el tema de objetivos eh, temáticos. Eh, preocupaciones eh, al momento de escribir, ¿no? Eh, y, por supuesto, si tú comparas, eh, eh, yo no yo no escribo novelas breves, ¿no? De hecho, no me interesa no. ahora, en este momento, escribir Pero novelas breves, ¿no? ¿no? No me interesa, claro, es, es una cosa que no me interesa, ¿no? Eh, o no, no puedo hacerlo, ¿no? Eh, más que no interesarme, no, no puedo hacerlo. Hace unos años un amigo me decía ¿pero por qué no reducir, digamos, eh, fantasmas, 200 páginas menos, 300 páginas menos. Claro, hablar con eh, los... Perros, editorial, ¿no? claro, Editorialmente se puede hacer, ¿no? Sí. Pero, eh, y esa es una, es, es una desventaja de lo que yo escribo, eso lo reconozco, ¿no? Eh, si le quitas una parte, un capítulo, un personaje, una situación a fantasmas, a hablar con los perros, los perros, todo se derrumba, ¿no? Todo se derrumba, es como un castillo de naipes, ¿no? Eh, pero también ahí está la fascinación, ¿no? De que pese a a que sea tan eh, evidentemente endeble que también funcione por esa su debilidad, no me interesa mucho eso y está pasando un poco con la novela que estoy intentando eh, terminar ahora, no eh, es una novela larga de largo aliento y me doy cuenta que a, a, atraviesa eh, décadas, décadas, varias décadas de la historia eh, política de Bolivia. Es también es, es, es, es extraño cómo, cómo? y eh, creo que pasó un poco con esta generación. Por, por ahí es el es el, eh, el eh, el punto en común que, te, que se ha ido construyendo a partir de, de los años. ¿no? Cuando comencé a escribir, Mundo Negro es una, un ejemplo de eso, digamos, no había una preocupación por nacional, ¿no? por sí, la, revisitar por la, la historia. Gran Además, de esa idea de, de la gran novela nacional que tiene que surgir y que siempre es como un fantasma que vuelve de tanto en tanto. ¿no? Claro, sí. Y no había eso. No había, había una preocupación más por hacer cosas fuera que parecieran quedan digamos, cortadas por eh, lo universal, ¿no? Uh -huh. eh, pero cuando estáis te vas dando cuenta que lo universal, en realidad lo universal es lo particular, ¿no? Eh, y un poco ese experimento lo hice con, con fantasmas asesinos, entro de lleno quizá con, con hablar. Y ahora, eh, con esta novela que estoy escribiendo, eh, creo que hay una apuesta más por la revisión de la historia, ¿no? Y eh, los compañeros, las compañeras de esta misma generación también han empezado a hacer eso, ¿no? Eh, Maxi, la última novela esta eh, de los caníbales, es pues o sea, más de... de, de confrontar a la historia no podía ser, es un gran ejemplo de eso. Lo mismo pasa con, con, con Rodrigo, ¿no? O con, o con Lili Colanzi, ¿no? O Entonces, o sea, ahora, los afectos, ¿no? Que es totalmente lo que tú dices, que es un proceso también de revisión, pero desde lo muy particular, ¿no? Exactamente, historia. sí. Y creo que eso, eso, es, eso se está dando como un fenómeno, ¿no? Estamos empezando a revisitar la historia, pero desde una, desde una eh, visión personalísima de, de este tema, ¿no? Un poco yo creo que a esto está apuntando Ricardo, Ricardo Aranda que nos está preguntando. Hace 20 años, el quizás risueño, quizás sonriente Wilmer Urrero escribió su primera novela Mundo Negro. ¿Cuáles o oh, fueron los retos ante esta primera novela? Curiosamente pasar de las 100 páginas, ¿no? Eso sí lo tengo muy presente, ¿no? De, de hecho eh, si ustedes ven los cuentos que escribí en esa época, son cuentos, pues, súper cortos, ¿no? Eh, no pasaron de las tres, cuatro páginas, ¿no? Entonces, el reto fue pasar de las 100 páginas, ¿no? Eh, que además estaba, esa novela fue escrita eh, exclusivamente para el premio de primera novela, ¿no? Eh, y el requisito mínimo, si no me equivoco, eran 120 páginas, una cosa así. Y eh, pasé con 125, 130, algo así. Entonces fue un logro, digamos, eh, eh, saber que podía escribir algo extenso, ¿no? Y que se sostuviera también eh, eh, en ese sentido, ¿no? Eh, pero posteriormente, más allá, digamos, de, de, de la extensión o de, de, de, de, de superar esta, este número de páginas, te vas dando cuenta que la extensión tiene una razón de ser, ¿no? Porque sí. explicas todo, ¿no? Eh, eh, si tú lees La Montaña Mágica, eh, Los Miserables, incluso algunas novelas de Vargas Llosa, no sé, La Misma Casa Verde, hay cosas que puedes prescindir incluso, ¿no? Eh, digamos, como lector, ¿no? Eh, pero eh, la explicación del todo... Eh, la explicación de las partes hace que el todo se entienda, ¿no? Eh, y creo que eso, que eso es un poco la, la, la influencia, digamos, vargasiociana eh, sí. de Thomas Mann, ¿no? Que yo no puedo escribir cosas cortas ahora, por ahí en unos años sí, pero ahora eh, no, pues necesito contar todo, explicar todas las situaciones, ¿no? Y todos los personajes que van apareciendo. Y ahora que estamos de lleno sobre tus procesos de escritura... Algunas personas han estado preguntando por Apolonia y queríamos saber en qué está este proyecto. Bueno, eh, ya son como 10 años ¿no? de, de escritura de esta, de esta novela. La novela pasó por, el manuscrito pasó por muchas etapas. ¿no? De, en general, digamos, yo comienzo escribiendo con, con bastante impulso. ¿no? Puedo escribir, no sé, una primera parte en tres, cuatro meses, ¿no? Pero después se va ralentizando, ralentizando un poco, o se va haciendo eh, va un poco más lento el proceso, ¿no? Y eh, en realidad eh, creo que fue, eh, es importante eh, escribir o reescribir qué es lo que estaba haciendo en estos últimos tres o cuatro años, ¿no? Eh, y es una novela que se, que se está escribiendo. Además, fue una, es, es una novela que yo me di cuenta hace unos años, eh, y se lo conté algún, hace un tiempo, se lo conté al Fernando hace, un, hace unos meses. Una novela que eh, avanzaba, pero eh, a su vez era una novela que estaba bloqueada. Es decir, yo me sentía como escritor eh, bloqueado, ¿no? Hubo un momento en que estaba bloqueado, pero seguía escribiendo. No era como el perrito este que se persigue la cola a sí mismo, ¿no? Entonces no avanzaba en ningún sentido. Eh, pero hubo un momento en que de pronto se, esa. esa esa, ese bloqueo se rompió y, y ahora, bueno, estoy eh, reescribiendo muchas, muchas cosas. Es una novela larga, sin duda, eh, pero a partir de, de, esta, digamos, de, de este evento de Apolonia, sí. de Apolonia Méndez, a partir de este evento eh, surgieron muchos personajes que son nomás una, una necesidad de explicar un poco eh, o de conocer un poco eh, la tragedia de Bolivia, ¿no? de la tragedia de ser boliviano, ¿no? Yo sé que es, que es, eh, es muy pretencioso eso, por supuesto que sí, que es pero eh, el, la literatura debe ser pretenciosa, ¿no? De, de lo contrario, es no, no, mejor no, no escribir nada, ¿no? Eh, pero eh, es un poco esa necesidad de, de, de, de entender la historia de Bolivia, de, de entender por qué somos así. Y en el proceso de escritura y de investigación que hice, estamos dando cuenta que muchas cosas no han cambiado. ¿no? que nos vamos repitiendo eh, tremendamente, ¿no? y eso es duro, ¿no? Ese es duro para, para un país. Um, creo que estoy viendo un retrato de ella detrás tuyo. Sí, sí, es la foto que le tomaron para la portada del libro de Posnarsky, uh -huh. eh, Impulsos, a, Impulsos Atávicos, y creo que, si no me equivoco, porque las, la, los datos coinciden, es la, esta foto la, sin duda la tomó Cordero, ¿no? Eh, porque él era el fotógrafo de eh, los reos, ¿no? De las personas que están acusadas por algo, ¿no? Por un crimen, etcétera, ¿no? Y eh, él fue el que tomó esa, esa foto. Y se segura, se, se completamente aseguró de eso, ¿no? Y ese como te digo, es la, la foto que ilustra, que aparece en la, en la portada del libro de, de Arthur que sí. ¿no? Uh -huh. Y abajo tienes más fotografías de investigación. No, son mis perritas, perritas de ah. mis sobrinos. La y la Lupita. Sí. Muy sí. bien. No, hace, hace poco esa pared estaba llena de cosas que encontraba en los libros usados, ¿no? Fotografías, artículos, porque la gente pega y sus cosas, ¿no? Sí, era, era impresentable porque como di clases. Por, por internet y era un desastre de, de presentables, las quité todas, digamos, ¿no? Eh, pero no, eh, son las perritas, la tail y la Lupita. Sí. Aquí te están haciendo barra para que muestres el tatuaje de Apolonia. Ah, claro que sí. Aquí está. Cool. A ver si pueden, ¿pueden ver. ¡Qué bueno! Y es esa foto, ¿no? Es la foto eh, que aparece acá, ¿no? sí eh, Que es la única foto que yo pillé, digamos, que es... Eh, eh, la más clara de todas, ¿no? Porque si tú revisas la prensa de esa época, aparece a Polonia vestida de ninfa, por ejemplo, ¿no? Que se, se sacaban mucho, en esa época se sacaban muchas fotos eh, eh, para el carnaval, ¿no? Entonces, eh, pero no, ya por los años, la, la calidad de, de, de, de la foto en periódico disminuyó, ¿no? Eh, pero no, eh, en esa foto sí es, eh, es, eh, es otra cosa, ¿no? Es, eh, es una, de las mejo, una de las mejores fotos que hay de sobre, sobre ella, ¿no? Oh, se la ve guapísima. En esa foto se la ve como una mujer guapísima, súper seductora, ¿no? Correcto, sí, sí, sí. Era, eh, digamos, la, tenía la belleza de la época también, ¿no? Eh, pero también eh, se nota una, una tristeza enorme en la mirada de Polonia ¿no? Porque, como te digo, esta, esa foto se la tomó a, los, a las horas sin duda, de la muerte de, del tipo al que, al que mató, ¿no? De Fernando Granier. Uh -huh. eh, y todavía se, se, se nota la bata con la que estaba, la bata de dormir, y, y ella sabía que la tragedia ya había llegado, pues, a su, a, a su vida, ¿no? Estuvo ella cuatro años eh, presa y la sentencia de 1924 fue eh, cuatro años en prisión y cuatro años de destierro, ¿no? Eh, uh -huh. Condena que no se, la, se cumplió solamente, digamos, la primera parte porque ella apeló a su abogado y ella apelaron a, a Sucre y dijeron, pues Sucre, no, o sea, esto es una, un caso de riñas y peleas, no tiene absolutamente nada que ver con, con una maquinación y nada que eso, ¿no? Y bueno, de esa manera la, la dejaron libre y de ahí le, per, le perdí el, el, el, el, el, el rastro, ¿no? Intentado uh -huh. en, en, encontrar dónde está, qué había pasado con ella, pero ese... Es, es, es una, una de las debilidades, pues, de, de, la, de Bolivia, ¿no? Eh, no tenemos, o no hay esa necesidad de, de dejar cosas, ¿no? De, de, de crear eh, documentos Nequita. y guardarlos, ¿no? De, claro, no, no, no. Es, es, es, claro, a diferencia de los gringos que guardan todo, digamos. Nosotros no, no somos así, ¿no? A mí hay algo que me interesa en todo esto de Apolón y que lo conecto muy fuerte con tu obra, que es, esa, que es ese tema de, del cuerpo, ¿no? A ella siempre le van a, le van a recriminar por cómo es, por cómo se ve, por su porte, por, por esto, por el otro, digamos, ¿no? Y es un tema que, a mi parecer, pero no sé si estoy en lo correcto, me parece que, vuelve y cada vez con más fuerza en, en tus escritos? No solo en las novelas, digo, también en, en, en los artículos de periódico, por ejemplo. Sí, sí. De, de hecho, cuando pasa este, este tema de, de Polonia cuando mata a este, ese granier, eh, digamos, el, la, el libro de, de Poznański eh, se basa bastante en eso, ¿no? Son, eh, es, está basado, digamos, en las teorías del Lombroso, ¿no? Uh -huh. eh, y cuando, de hecho, eh, en el libro de Arthur Pornaski eh, hay un cuadro enorme, siempre lo he contado varias veces, pero digamos es, es así, ¿no? Hay un cuadro enorme, desplegable de las 16 o 20 presas que estaban encerradas en San Pedro en ese momento, porque San Pedro se compartía con entre hombres y mujeres, ¿no? Era, era una cárcel para ambos sexos. Entonces, entra Pornaski y no tiene mejor idea, digamos, que medirlas, ¿no? Eh, miren la, la densidad craneana, la sí. estatura. Ese, a poner no era muy alta, no era nada alta, tendría unos 50, si no me equivoco. Eh, pero él empieza, él crea esa, esa idea que después la prensa un poco la va, eh, la va eh, retomando, ¿no? él crea, digamos, la, lo de la mirada maligna, lo de la voz varonil, no, el, no en el, a partir del libro en sí, porque el libro se publica el 23, sino de una conferencia que da eh, a los meses del de, de asesinato, de, de, de la muerte de Granier. Eh, da esa conferencia y, bueno, a partir de esa conferencia empieza a circular un poco esa versión. Pero mira que es, que es curioso, eh, yo entré un poco a la investigación del, de, de este caso, eh, con esa hipótesis, ¿no? Es decir de que todo el mundo estaba en contra, este mundo machista estaba en contra de ella, qué sé yo. Y no era tan cierto, ¿eh? No era tan cierto. Había mucha gente que la defendió. De hecho, hay un articulista que no sé, nunca pude pillar quién era, que se llamaba, es decir, firmaba sus artículos como Marco Aurelio, ¿no? Y él la defendía, ¿eh? La defendía mucho, ¿no? Decía, bueno, era como que el único de los. De los eh, único es que, digamos, escribían eso, ¿no? Eh, que daban públicamente su, su opinión. Eh, Decían que no, pues, a veces un no tema de riñas y peleas, que no, que no tenían nada que ver, ¿no? No atacaba a Granier, pero tampoco atacaba a Polonia Mendes, ¿no? Y, y de hecho, cuando se publica el, el libro el 23, las críticas son, pues, demoledoras en contra de, de, de Posnansky, ¿no? Tanto así que ese libro a diferencia de otras obras de Poznaski, solo tiene esa edición. Sí, no, ¿no? ha pasado a la posteridad en absoluto, ¿no? Nada, exactamente. Es la única edición. Entonces, Poznaski tiene 15 ediciones de uno, 7 ediciones de la otra. O sea, es línea un, es es que se ha reeditado mucho, salvo este libro. ¿no? Eh, y las críticas fueron demoledoras, por supuesto. ¿no? Eh, y bueno, ¿en qué momento habrá, se le habrá ocurrido esto a Poznaski? No lo sé. Pero eh, esas teorías lombrosianas ya estaban superadas por casi medio siglo. ¿eh? en el tiempo. Entonces, la, el, creemos mucho, y creo que equivocadamente, que aquí llegan muy tarde las cosas, ¿no? Eh, es decir, que entramos muy tarde a la historia, a la ciencia, y no es tan, no, tanto así. Cuando investigaba este, esta, este hecho, eh, las librerías, por ejemplo, ponían como publicidad, ¿no? Los libros que habían llegado en ese momento. Y todos eran libros contemporáneos, ¿no? A, a, al momento, porque nos llegaba todo de Chile, nos llegaba todo de Argentina, que eran eh, eh, mega ciudades en ese momento en comparación a la nuestra, y leíamos esa, esa, esa, esas cosas. Ahora, es muy distinto cómo hemos leído eso, cómo hemos digerido esas lecturas, pero que llegaba a todo, por supuesto que llegaba a todo. ¿no? Era, de hecho, la, la paz era, era, era más, más cosmopolita de lo que... De lo que creemos, ¿no? De lo que se cree, ¿no? Eh, era más cosmopolita en los años 20, 30. Ahora claro, lo... era un paso ligado en la ruta justo a Buenos Aires, ¿no? Por ejemplo, era un lugar de tránsito total. Exacto, sí. Grandes Correcto. Hospitales. Correcto, entonces había, había de todo, ¿no? Había fumaderos de opio, por ejemplo, ¿no? Eso, eso lo, lo pillé en otro libro, no, no, en el de Apolonia, pero eh, en otro que se llama Al pie de la cuna, escrito por un. En ese momento se llamaban puerólogos, ¿no? a los que son... Eh, a un pediatra, digamos. A los que son actualmente los pediatras, ¿no? Sí. Y él eh, eh, estaba, este doctor estaba un poco, creo que lo escribí para la página 7 alguna vez, y él estaba un poco, eh, digamos, preocupado porque veía que las chicas de esa época empezaban a ser madres un poco tarde, ¿no? Y ese un poco tarde para él era de los 22, 23 años, ¿no? Y entre las causas, él, él explica, eran varias cosas, ¿no? Dice, un poco es pues, la bebida, pues que se tomaba mucho en esa época, ¿no es cierto? Eh, otra cosa era el cinematógrafo, un poco coincide Poznański y él en ese sentido. Eh, otra era un poco las fiestas que había, y una cosa que él, eh, la menciona de pasada, eh, una cosa que la menciona de pasada es, eh, es eh, el consumo de opio, ¿no? Se consumía mucho opio en esa época. Y pillé hace unos años una tesis de un, de no un, eh, publicada en los años 40, de un eh, doctor, un señor que estaba, que estaba un joven estaba, que estaba postulando para, para, para el título de médico, que escribe un ensayito sobre eh, la presencia del opio en Bolivia. ¿no? Entonces era más una presencia eh, fuerte, ¿no? En todo sentido, ¿no? Había fumaderos de opio, no sé. ¿Cómo se llama este escritor, Villegases, ¿no? Sí, no sé si él menciona en algún momento eso. No sé si lo hace, ¿no? Eh, pero imagino que, que se puede pillar eso fácilmente, ¿no? Pero entonces era una ciudad en ese sentido así, ¿no? Eh, no éramos tan, no estábamos tan excluidos del mundo tampoco como, como se cree, ¿no? Ahora, tengo varias preguntas que se me han ido un poco acumulando. Entonces vamos a ver Bernardo, Bernardo Paz, al que le mandamos un saludo, nos dice Hola Wilmer, me gusta mucho tu novela Hablar con los perros. Tiene una protagonista muy peculiar, una de mis favoritas de la literatura nacional actual. ¿Nos puedes contar un poco sobre el proceso de escritura de este libro? ¿Cuánto tiempo te tomó hilar tan fino esas historias? Porque es cierto, ¿no? O sea, hablar con los perros es un libro muy complejo y solamente se entiende porque la historia está muy armada. Es, es una estructura un poco particular, ¿no? Para un lector que no está habituado a esta clase de cosas. Sí, mira, eh, un poco la, la. Imagino que se refiere a Alicia, ¿no? Eh, sí, claro. un poco la idea de, la, la idea del, de, de Alicia, digamos, como personaje. Mm. Surgió a, mucho antes de, de escribir la novela, ¿no? Es decir, tenía esa intención de escribir una novela que hablara sobre, los, sobre la guerra del Chaco, pero no sabía sobre qué escribir. No tenía el tema ahí en general, pero no tenía una particularidad, digamos, ¿no? Entonces, eh, fue mucho antes de Mundo Negro, mucho, de Fan, mucho antes de Fantasma, sino estaba el personaje, ¿no? Hasta que un día... Yo viví en Santa Cruz varios años trabajando ahí, ¿no? Y, y volví, digamos, aquí a La Paz para escribir fantasmas, ¿no? Eh, y tenía yo una, tengo una amiga, de hecho, hasta ahora conservamos una, una amistad con Karim, ¿no? Karim Patón. Éramos amigos en, desde la universidad, ¿no? Y entonces un día Karim me vio, dice, en la, en, la, en la calle y no nos veíamos, pucha fácil, 10 años, 11 años, ¿no? Y me llamó, de alguna manera consiguió mi teléfono, me habló, me dijo, "Oye, no sé qué, nos vemos en, tu, en mi casa. Entonces yo fui a su casa y su hijito estaba, pues, yo lo conocí bebé, ¿no? Y estaba grande. E invitó, no voy a decir a qué grupo, pero invitó a un grupo eh, que en ese momento era muy, muy, muy de rock, ¿no? Eh, muy importante. Y llegó esta chica que a mí me pareció, es decir, yo andaba buscando. Eh, poco a sentar quiénes iban a ser los personajes centrales de esta novela, es decir, Alicia y el perro loco, ¿no? Como que ya tenía escrito sobre ellos alguna situación, algunos capítulos, pero me faltaba el clic me faltaba eh, el respaldo de la realidad, digamos. Exactamente, crear eso, ¿no? Eh, y cuando conozco a estos a estos dos, porque estaban en el mismo grupo, dije, estos son, ¿no? Esto, esta es Alicia y este es el perro loco. Entonces, en vez de charlar, digamos, con Karim de qué ha sido nuestras vidas en ese, hasta ese momento, ¿no? yo me pasaba tomando notas mentales de cómo iba, de, de las cosas que decían, cómo se comportaban. Y fue de esa manera eh, como, como eh, se creó a, a Alicia, digamos, desde, desde eh, primero, digamos, una, una invención que después fue confirmada por la realidad, ¿no? O, digamos, alimentada, enriquecida por la realidad de esa manera. Ahora, a ver, tenemos varias, varios mensajes. Bueno, sobre Polonia, nos preguntan. Bueno, Juan Álvarez, hola Juan, nos pregunta, bueno, nos comenta. Bueno, Posnansky trabajó 12 años midiendo cráneos y cuerpos en el Altiplán. Tiene un libro publicado en 1937 con estos resultados, que es justamente lo que hablábamos sobre las técnicas que he usado para medir el cráneo de Polonia y de ver y de retratarla, ¿no? Y de dónde parte la fotografía que nos mostrabas, ¿no? Sí, correcto. Pues nada, es que más allá, digamos, de su... del aporte importante que hizo sin duda la arqueología, etcétera, andaba pues desfasadísimo, ¿no? Eh, en la historia, en la ciencia... Eh, eh, eh, eh, eso de la medición y de, de, de las técnicas lombrosianas o de la teoría lombrosiana ya había sido superado hace más de, de mitad de siglo de 50 años ¿no? o sea ya había sido superada policía, pero por alguna razón a él le interesaba este este tema ¿no? Eh, es que forma bueno, se... parte de su universo ¿no? digamos o sea yo no claro. me a su situación que sí, de, de, de medir cráneos o sea correcto buenacotas sí. ya sean de aymaras en el altiplano ya sean de presas mujeres en, un, en la cárcel aquí digamos o sea es como es parte del personaje también y de, y de su idea del mundo ¿no? de todo de todo claro. eso tan raro que además es un personaje al que no le hemos escrito mucho o sea, no hemos escrito mucho sobre él no hemos reflexionado sobre él, no como arqueólogo, sino eh, en este ámbito, ¿no? De, de... de la sociedad paseña. Exacto, sí, sí. Claro. Y la teoría un poco mía es que eh, o sea, por más que traficaba sin duda, pues, con el patrimonio, lo que me se lo conoce ahora como patrimonio nacional, ¿no? Eh, mm -hmm. A mí me parece que sí. Es decir, tener de, vale. de semejante casa enorme, que ahora es el museo, este museo que está aquí en la el Munar, el Museo eh, ¿sí? Tijuana, ¿no? sí, el Museo de Tijuana Cota, que decíamos antes, sí. no la ganas con un con ningún sueldo. Había algo así, ¿no? Creo yo. Pero más allá de eso, no, no hemos explorado mucho más como personaje, ¿no? Eh, fue primero, se dice, el, el primero que trabajó en 1911 un coche aquí a Bolivia, ¿no? Entonces, para comprar un coche en esa época y traerlo hasta casa, necesitaba mucho dinero, ¿no? ¿De dónde sacaba ese dinero? Si es sumar uno más uno, ¿no? Por supuesto. Entonces, eh, creo que sí hacía sí, algo de eso, ¿no? Eh, pero, digamos, eh, eh, eh, pues nada, que sí me, me interesaba. Yo no lo, lo, no, lo, no lo exploro en esta novela, eh, pero no me llamó mucho la atención al momento de arrancar el libro, ¿no? Sí estaba, digamos, la... E impulsos Atávicos, que, era, es que es un libro así extraño, rarísimo, eh, para la historiografía boliviana, ¿no? Pero no me interesó por algo. No sé, no, nunca me llamó la atención. Aparece en la novela, hasta, en los primeros capítulos, digamos, hasta ahí. Pero él, más allá de eso, él, él tiene, por ejemplo, unos, un aporte interesante, que ojalá se los, se los recuperen, ¿no? Una, un pequeño eh, documental, eh, docuficción en realidad sobre la, el fusilamiento de, de Jauregui, ¿no? Eh, cuando están por fusilar a Jauregui el 25, si no me equivoco, a no sé el 25, hubo dos personas que estaban rodando en ese momento. Las crónicas de esa época, eh, se, se lo puede pillar en, el, en este libro de Mariano Bautista, ¿no? Eh, sobre la muerte, sobre el fusilamiento de Jauregui. Eh, hubo dos personas, ¿no? Una era, eh, ¿cómo se llama? este? el del bolillo fatal, ¿no? Eh, sí, el bolillo fatal. Ese señor, eh, que la cinemática recuperó el, el, la película hace poco, hace unos años, ¿no? Sí. Y, y el otro era eh, posnansky ¿no? Y posnansky no solamente hizo un documental, sino hizo un, un docuficción. Toda la primera parte es... Eh, es eh, eh, digamos, eh, una, una, una, la ficción de Pando, del presidente, ex, del presidente Pando, o expresidente Pando, llegando mm -hmm. a la ciudad de Dalto, ¿no? Entonces, eso, eso fue todo actuado, digamos, y posteriormente ya rodó la parte del fusilamiento, ¿no? Que son los únicos dos que, como decía y probablemente esté ahí en, en, en, en el, eh, porque hace poco, el, hace unos años, el, el, el, el, el Museo de Arte Contemporáneo compró el, el archivo Posnátsky, ¿no? Uh -huh. Compró el archivo Posnátsky y total, eh, total, hasta total, donde ¿no? se sé, pillaron, encontraron películas, o sea, estas películas, ¿no? Y probablemente esté ahí el, el libro de, o el, el, esta docuficción del funcionamiento de, de, de, de Pando, ¿no? Cosa curiosa, ¿eh? Mira cómo se entrelaza la historia en Bolivia, ¿no? Eh, hubo dos do, o tres personas, tres mujeres, yo escribí sobre ellas un ensayo hace unos, hace unos años, eh, que estuvieron involucradas en el proceso Pando, ¿no? Es decir, no solamente estuvieron los dos o cuatro, las eh, cuatro personas varones, ¿no? si sí, los, eh, los dos hermanos Jauregui, el tío, si no me equivoco, y por ahí era el, el encargado de, eh, un, encargado, un trabajador de la, de la empresa ferroviaria, ¿no? Los cuatro mm -hmm. estuvieron ahí, pero como co-imputadas estaban tres mujeres, ¿no? Que eran la mamá de los Jáuregui, Rosa, si no me equivoco, eh, la esposa de uno de, de, de, del ferroviario y una tía de los eh, de Jáuregui, ¿no? Eh, y esas tres compartieron prisión con la Polonia, porque cuando tú ves esta, esta, esta lista que, que les mencioné en el libro de Pornaski, están ellas ahí, ¿no? Están, están medidas ahí, digamos. Entonces, compartieron prisión, ¿no? Eh, con, con la Polonia. Bueno, justo ahorita creo que hemos creado un poco de revuelo por Posnansky porque aquí nos dicen por qué Wilmer afirma que Arturo era un desfasado en el tiempo, las medidas antropométricas de las que habla no fueron creadas por él, sino gran parte del panóptico. No fue, un, no fue un invento suyo al valorar a los delincuentes en estos términos. No, no estamos diciendo eso, sino que estamos diciendo que forma parte de los intereses que han creado la obra de Posnansky. No, no, él no ha inventado. No, pero forma parte sí. de, de su trabajo. Y además, Juan, Juan nos está diciendo algunos datos interesantes sobre, sobre Posnansky, eh, nos está diciendo que, bueno, primero que Luis Castillo es el autor sobre el asesinato de Jauregui. Gracias, Juan. Y también nos mencionaba, creo, algo por aquí interesante sobre Fosnansky. Bueno, lo que ya les había leído, que, que es todo ese trabajo que habíamos hablado de todo eso, ¿no? Pero bueno, ya que sí. hemos hablado de Apolonia, yo creo que... Um, no sé si quieren mencionar otra novela. Hay mucha gente que quiere también hablar de fantasmas asesinos... Y ahí okay. me parece interesante ver cómo tú, Wilmer, agarras cosas tan puntuales de la historia boliviana y las vuelves literatura. Digamos, muchos han tratado de ver eh, dónde estaba el episodio histórico que tú mencionas en Fantasmas Asesinos, por ejemplo, tú, cómo pueden lo del niño y, y toda esa historia escabrosa que también ha un poco sacudido a la sociedad paseña, ¿no? Y me parece que tú haces eso con tu literatura. Un poco que hilas fino con todos estos hechos que nos hacen tambalear, como, como sociedad, ¿no? Sí, bueno, eh, eh, un poco lo, los temas son los que te buscan, ¿no? Eh, eso me pasó con polonia por ejemplo, ¿no? Eh, un poco también con Fantasma, ¿no? Los temas son los que te buscan a ti, un poco como autor o como autora, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa eso, ¿no? Eh, y una vez que empiezas a investigar, pues encuentras un montón de cosas que habían sido un poco, en su momento, fueron invisibles para para el ojo, digamos, de la, de la, de la sociedad, ¿no? Esto pasó, pasó mucho, pasó sobre todo pasó eh, bastante con eh, la guerra del de Chaco, ¿no? Eh, cuando yo empecé a investigar, ya pues tenía una, una visión completamente diferente de cómo se veía la guerra en, en el 32, ¿no? O incluso ¿Y cómo se después, claro? Te incluso un poco antes, claro, el 28, ¿no? Cuando casi está ya la guerra, entonces... Eh, era una visión completamente diferente, por supuesto, ¿no? completamente distinta. Ya sabíamos que no había, que muchas cosas que, que, que ocultaron, en realidad, eh, fueron temas complejos pues, para, para la historia de Bolivia. ¿no? Y de hecho, un tema que no se resolvió hasta ahora fue pues, qué pasó con las ametralladoras estas que compraron en, en Alemania y que trajeron aquí, digamos, eh, y que luego terminaron en España ¿no? para... para eh, digamos, aportando muertos a la guerra civil española, ¿no? Eh, si no me equivoco, hablando con gente amiga, ¿no? ¿no? De esas ametralladoras no queda ninguna, o queda por ahí una, ¿no? Y compraron miles, ¿no? Y esas, ¿Quién compró eso? ¿Quién se llevó eso? ¿Cómo traficaron esas ametralladoras hacia España? Es otra novela, por supuesto, ¿no? Eh, pero no, es decir, yo sí me parto un poco de lo particular, eh, digamos, de esas histor historias, eh, eh, tan domésticas, digamos, de, del país, para intentar explicar un, un poco, esa es la, la, la visión que tengo, ¿no? Para intentar explicar un poco el, el, el país también, ¿no? A ver, vamos a ver, um, bueno, yo creo que hemos dado un panorama bastante grande de fantasmas asesinos, a ver, alguna pregunta específica, bueno, ¿en qué hechos verídicos te basaste? Si realmente ex existió la morsa, esa es la pregunta que siempre se repite. Sí, ¿Realmente por supuesto que sí, sí, sí, existió, existió, es ese, el, el tipo que mató al niño. Sí, eso eh, sí es una historia conocida. ¿no? Sí, sí, sí, no, por supuesto que sí existió. Eh, fue un caso eh, terrible, pues, para el, para el momento en que vivíamos, ¿no? Para el momento político también que vivía el país, ¿no? Era, era otra era otro momento, es que es el primer gran asesinato de ese tipo, digamos, ¿no? En, en La Paz es la entrada a otro tipo de violencia, otro tipo sí, de sí. desigualdad social. que se habían dado casos ya, eh, por ejemplo, el caso de Suxo, ¿no? Eh, pero el problema de aquí, el tema fue que eh, mataron pues, a un niño de la clase media boliviana, ¿no? Sí. Eh, sí. Y fue un momento difícil, además, porque, eh, digamos, había las crisis esas, el, que partió a partir del 21.060 eh, un tiempo antes había pasado eh, lo de la caída esta de la, de la avioneta eh, y que mataron al científico este no eh, entonces eh, era un momento difícil para, para Bolivia no eh, era tan complicado que, o tan distinto digamos ese momento político que eh, Víctor Paz que era el presidente en ese momento él nunca salía a dar discursos ¿no? Eh, públicamente, no, no era un tipo de discursos ¿no? pero para esa, en esa ocasión sí fue, ¿sabes? salió a Plaza Murillo y, y prometió la pena de muerte, ¿no? y de hecho la pena de muerte, digamos eh, se falló la pena de muerte en una primera instancia, ¿no? Y mira, ¿qué, qué tan presionada estaba la eh, qué, qué, qué tan presión había de la sociedad eh, paseña en ese momento ¿no? que se saltaron el código penal, etcétera todo, todo esto eh, eh, y eh, fallaron, pues, la pena de muerte para este tipo, ¿no? Pero al final, eh, igual, eh, si no me equivoco, en una segunda instancia, en Sucre, dijeron que no, pues estábamos completamente desfasados del, del momento, ¿no? Y, y bueno, murió él en la, en la cárcel. Se, cre se habló mucho de que fue mandado a matar porque se ahorcó con, la, con el cable de una radio que yo investigué, la radio, el tipo, como ya teníamos, porque en esa época había internet, se podía investigar un poco más. Era un cable chiquitico que no podías, pues, eh, poner o sea, ¿no? yeah. Sí, sí, no, no lo daba para eso, ¿no? Entonces, eh, probablemente sí haya, haya pasado eso, ¿no? Le haya pasado la factura cuando él estaba en la cárcel. Y ahora yo creo que un poco para cerrar y para juntar las preguntas que han ido apareciendo de forma recurrente, bueno, pues, Hablando del pasado, ahora yo creo que nos toca hablar un poco del futuro, aparte de tus proyectos, eh, ¿cuál, cuál es el futuro del chicuelo, ¿no? Porque en algunos últimos artículos tú hablabas de, de varias cosas, de varios sentimientos bien íntimos y sobre todo del miedo y de, y de toda esta incertidumbre que, bueno, y era antes de que pasen estas cosas que están pasando ahora, ¿no? Entonces, un poco, ¿cuáles son las perspectivas a futuro, tanto, tanto tú personalmente y un poco cómo ves a la literatura boliviana ahora remando bien que mal hacia, hacia lo que sigue? Mira, solo lo último, ¿no? Yo, yo tengo mucha esperanza en la literatura boliviana, ¿no? Sin duda hemos roto hace muchos años la, las barreras que habían antes, ¿no? Eh, que no eran, digamos, eh, no no, o sea, no estoy renegando de una generación anterior, eh, pero creo que ahora se escribe con más libertad, ¿no? Es decir, tú puedes escribir lo que quieras, sobre lo que quieras. No no hay una, eh, no hay un mandato, digamos, eh, de tu clase social o de tu afiliación política eh, para escribir sobre eso, ¿no? Que era una cosa terrible, no sé, en los años 60, 70, 70 Estaba terminando de leer una biografía de de José Revueltas, el escritor mexicano, que es fabuloso, ¿eh? es fabuloso, hay que revisitarlo él, hay que volverlo a leer. Pero digamos, él, él tiene en los años 60, 70, eh, publicó par, un par de novelas que eh, no le cayeron muy bien al Partido Comunista de México. ¿no? y De hecho, fue expulsado por eso. ¿no? De hecho, él lo, lo obligaron a hacer de esa, esas cosas que hacían los comunistas antes, ¿no? la autocrítica. ¿no? Era como y, el tundera, digamos. Claro, días. sí, entonces él hizo una autocrítica devastadora, digamos, sobre sus dos novelas, eh, y, de, y, y pidió que la sacaran de circulación, ¿no? Y hasta ese punto se llegó. Pero ya unos años después él se dio cuenta que... Que todo esta, este mandato que había, digamos, de, de estos grupos, ¿no? A escribir de, de alguna manera era una tontería, pues, ¿no? Y si eh, tú lees es, es, Los Días Terrenales o Luto Humano, que son las dos novelas por las que, eh, son todo por los Días Terrenales, que se lo votó del Partido Comunista, eh, es otra cosa, ¿no? Es fabuloso, ¿no? Revuelta es otra... Es, eh, hay una, hay una eh, camisa, una polera eh, que se circula mucho allá en México que dice... Eh, menos paz y más revueltas, ¿no? O sea, menos Octavio y Paz y más eh, José Revueltas, ¿no? Y a, a Revueltas le pasó eso, ¿no? Pero ahora nosotros tenemos, creo, la libertad de escribir eh, sobre lo que sea sin esa presión, ¿no? Eh, ahora, un poco lo, lo, lo negativo eh, en la literatura boliviana, creo que una buena parte eh, escribe un poco con eh, un recetario al lado no es decir, no, no hay la generación posteriormente que viene posterior a, a, a nosotros, digamos, esta generación a la que pertenezco, eh, como que no ha inventado su propia voz, no ha logrado crear su propia voz. ¿no? Eh, eh, es, es, están imitando un recetario de lo que ya habíamos escrito, lo que ya escribimos nosotros. ¿no? Eh, pero digamos, con todo, pese a eso. Yo le tengo mayor, eh, muchas esperanzas, ¿no? mucho más que hace, ahora que, que recordaba el Fernando esto de los 20 años de, de Mundo Negro, por supuesto, hay muchas más cosas que elegir, no hay muchísimas cosas que elegir, hay muchas más cosas sobre las que escribir y también se, se atreven a escribir otras, eh, eh, como decía, no con mayor libertad, eh, empiezan a explorar otros temas, ¿no? Eh, yo, yo voy con, con, con bastante esperanza a la literatura boliviana, pese a todo, ¿no? Pese a todo lo que está pasando, a todo lo que probablemente ocurra después de las, ele de las elecciones del próximo año, eh, habrá que ver que cómo se percute esto del, del coronavirus, digamos, en, la, en el imaginario de la gente, ¿no? Eh, o de, de esta generación, de la posterior, habrá que ver, ¿no? Pero eh, como yo siempre he sido, digamos, un, en todo sentido, pese a todo también. Un entusiasta de la, de la literatura nacional. ¿no? ¿Y tu literatura? Mira, yo creo que. Eh, te ha ido un poco. Eh, yo me voy descubriendo en cada novela, un poco, ¿no? Eh, eso me pasó con fantasmas, a partir de fantasmas asesinos, ¿no? Es decir, esa, esa, esa un poco eh, visión de que yo. o sea, necesidad de que yo podía escribir temas nacionales, por ejemplo, ¿no? Eso se, se, esa barrera se, se rompió con, con fantasmas asesinos en otros términos ¿no? eh, nos perdimos el asco un poco como Bolivia, ¿no? con su historia con su política eh, y a partir de ahí empecé digamos a, a tener una, un, una cierta inclinación también hacia la historia, a leer libros de historia a disfrutar esos libros de historia eh, a encontrar puntos eh, digamos de coincidencia con lo que yo pensaba o con cosas completamente divergentes a, a lo que yo pensaba, ¿no? Eh, y en esta novela es un poco eso, ¿no? Es exploración un poco también de la enfermedad, por supuesto. Hay una parte en, a, en esta novela que estoy escribiendo que, que habla de eso, ¿no? Es decir, es, es, es imposible no escribir sobre la enfermedad que tengo, eh, sobre el esclerosis múltiple, eh, porque sin duda te cambia la vida, pues. No, eh, no sé si para bien o para mal, pero es un cambio radical por supuesto, no. De hecho, eh, estaba pensando el otro día eh, si no tuviera esclerosis, por, probablemente hace cinco años hubiese terminado esta, esta novela, no. Pero no, así, esa, esa enfermedad me ha quitado un poco, digamos, eh, cómo escribía antes y me ha obligado a, a cambiar un poco el ritmo de escritura, no. Entonces, sin duda eso se ve reflejado en la en la novela que estoy escribiendo actualmente, no. Pero eso nos decir puede... años. Las... Sí, Perdón, Cormi. Ah, yo quisiera hacer una, una pregunta ahí, un poquito de fan. <ríe> eh, ¿con, como que, ¿Con qué género tú te sientes más cómodo? ¿no? Porque has hecho cuentos, has hecho crónicas, has hecho novela. Eh, ¿Con qué género te sientes más cómodo ahora? Y como que además de la novela que estás escribiendo de Apolonia, eh, ¿por cuál de estos tres te inclinas a continuar? No, sin duda la novela sin pensar una novela, ¿no? Yo me siento más inclinado a eso, ¿no? De hecho, soy más novelista que cuentista o que cronista, ¿no? Eh, por ahí también eh, el ensayo histórico, pero no tengo las herramientas para escribir algo así. Me gustaría escribir más ensayo histórico, por supuesto. Eh, pero no, no, no, la novela es, lo, es un poco lo mío, ¿no? Eh, yo, yo me siento más inclinado a, a eso. Gracias, Wilmer. Es otra cosa escribir novelas eh, con, en ese sentido, que creo yo, ¿no? Digamos, es un poco para ampliar el tema es, eh, eh, en, la, en la novela, sin duda, es, es donde uno se muestra más de, eh, que puede ser un escritor de largo aliento, como es un poco el, el objetivo mío, ¿no? Eh, el objetivo mío es eso, ser un escritor de, de largo aliento, que intente apuntar a novelas totales, eh, mira que hace unos años probablemente hubiese dicho, no, que, que no, lo mío no es la, la novela total, etcétera, pero sí, yo creo que sí, ahora sí, ¿no? Lo mío es la, sin duda la, la novela total, ¿no? Es eso es de lejos, ¿no? Eh, y bueno, es eso un poco, ¿no? Es un poco eso lo que estoy haciendo ahora. Hola. Ah, vamos a ver si tenemos algunas preguntas más. Creo que tenemos aquí... De nuevo, Ricardo Aranda nos dice, imagínate un Wilmer joven. Lo ves sentado leyendo un sombrío libro, disfrutando de su soledad. ¿Quieres ayudarlo en todo eso a ser escritor? ¿Qué le dirías, Wilmer, del 2020? Bueno, eh, no es decir, eh, siempre es un lector, ¿no? Es lo que más disfruto, digamos, de, esta, de la literatura, por supuesto, ¿no? Si, si a mí me dijeran, dedícate a leer y ya no escribas, eh, yo sin duda optaría por dedicarme a leer ¿no? eso desde de, de lejos, ¿no? Eh, y en todo sentido, ¿no? Es decir, eh, no solamente en el, en, el, en el tema, digamos, de, de, de disfrutar una novela, ¿no? Eh, un libro de cuentos, eh, sino también en el hecho de, de, de, de, de libro físico, ¿no? De tener una biblioteca grande, de tener una biblioteca... Surtida, digamos. Yo sé que ese, ese es lo más burgués que puede hacer alguien, ¿no? Pero eh, eh, ahora viste que estaban preguntando qué extrañas más de la anterior, eh, de, la, de, de, la nuestra, de nuestra vida anterior al, al coronavirus, ¿no? Y la gente dice, no puedo abrazar a mis papás, no sé qué. Yo diría, no poder ir a, ir a, ir a comprar libros, ¿no? Ese, ese, ese es lo que más extraño, ¿no? Y probablemente este, este año no, no pueda hacer eso, ¿no? Pero es lo que es lo que más extraño, eh, sin duda, ¿no? Y, y o sea, no necesariamente leer todo, por supuesto, pero tener los libros ahí cerca de ti, ¿no? Que los rodeen tu, el espacio donde vives, ¿no? Eh, eso me parece muy eh, importante, ¿no? Vamos a ver las últimas. Gracias, Kurmi. No, eh, eh, hay muchas preguntas, más, muchas preguntas que, más. Un montón. Yo creo que ah, vamos a estar charlando con el Wilmer toda la noche porque de verdad es muy enriquecedor escucharte, es muy entretenido. Sí, sí, sí. Igual con Curmies, sí. Mucha súper ameno todo. Eh, sin embargo, bueno, ya estamos una hora y media en nuestro nido de cuentos. Así que bueno, ya tenemos que ir cerrando. Eh, quizás hay una, una, una preguntita más que saltó, que es que está bien bonita, que, que, como que iba por la misma línea más arriba. Y alguien que está solo registrado con el, número de su, con el nombre de su teléfono dice: ¿Qué autores no recomendarías, Wilmer? Y ahí te dejo, Kurmi, con eso más para, para ir cerrando. ¿Qué autores recomendaría? Un poquito los comentarios ¿no? que, que te mandan. Tus fans. Muchas gracias. Bueno, yo, yo creo que, eh, eh, digamos, de, de, de entrada, por supuesto, mencionaba Violet leduc por ejemplo, que es una un escritora que se lo conoció mucho en los 70, 60, 70, Sudamericana la publicó mucho, o la tradujo, y la publicó bastante aquí en América Latina, pero hubo un momento en que como que se la dejó a un costado, ¿no? Se la olvidó. Eh, ella me gusta mucho siempre, siempre vuelvo a ella, Macarín Duras también eh, bueno, digamos, vamos a en franceses un poco Colette me parece sí, interesante sí. Colette es fabulosa ¿no? hace un tiempo antes del, de todo este desastre de la pandemia y demás pillé la obra completa en, en tres cuatro tomos eh, y leer es un placer ¿no? y tiene unas crónicas muy bien escritas ¿no? muy lindas eh, Ahora estoy volviendo a, a leer a Daniel Sada, un escritor mexicano. Eh, una novela que es magnífica, que se llama Porque parece mentira, la verdad nunca se sabe, ¿no? Eh, que habla de todo este, él este novela la publicó en los años, en los 90, pues si no me equivoco, a principios de los 90, ¿no? Eh, y habla de toda esta violencia que ahora, digamos, está destruyendo o que ya ha destruido al Estado mexicano. ¿no? Pero es muy, muy chistoso leerlo a él, ¿no? Es muy gracioso. Eh, y bueno, en los últimos años he leído mucha, mucha poesía, eso sí. ¿no? Eh, yo era muy poco lector de, de poesía, pero hubo un momento en que de pronto hice hizo, hizo clic con la, con, la, con la poesía y luego mucha poesía, ¿no? Leo, leo bastante eh, eh, poesía. Hubo un escritor que a mí me gusta mucho, que lo estuvo en es, Esta época también es ha de relectura, ¿no? Eh, Polter Ox, por ejemplo, es un escritor eh, gringo. Eh, no tan buen novelista, pero es un excepcional eh, escritor de, de crónicas de viaje, ¿no? Es fabuloso, es otra cosa, es otra dimensión este señor, ¿no? Y digamos esas, esas... Eh, pero yo creo que un poco hay que, hay que también, eh, eh, hay que encontrar con el hay que encontrarse con el libro en el que te sientas más cómodo, más cómoda, ¿no? Eh, no hay que obligarse un poco a, a que te guste algo. Si no, algo no te gusta, no, hay, hay que dejarlo, ¿no? Eh, definitivamente, y probablemente ese libro de aquí a unos años te, te atrapen, ¿no? Eh, o no, no, o puedes ser una lectura de cada año, ¿no? Uno de los escritores que a mí me gusta mucho, que lo tengo por acá, lo compré hace unos hace unos meses, estaba por acá, eh, Muñoz Molina, a mí me gusta mucho, ¿no? a mí me gusta mucho, eh, entonces Muñoz Molina creo que es uno, sin duda, uno de los escritores que se merece actualmente el Nobel, ¿no? y a él, por ejemplo vuelvo mucho ¿no? y siempre se descubro cosas eh, vuelvo a, a, a fascinar, me vuelvo a fascinar con sus personajes por ejemplo el jinete polaco que es una de sus mejores novelas ¿no? y a me sigue fascinando la literatura que él hace Muchas gracias, Wilmer. Tenemos no, muchas miles de preguntas y miles de temas pendientes. No hemos hablado, por ejemplo, sobre uno de los temas que me encantaría preguntarte y charlar es sobre música, por ejemplo. Pero eso es para otro, para otro seminario, <risa> es para otra ocasión. Podríamos hablar de cumbia, podríamos hablar, no sé, de metal, de chica, musiquita peruana, en fin. Muchas gracias, Wilmer. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación y por eh, tenerme la paciencia de escucharme una hora y media, ¿no? Y sí. por las preguntas también. Muchas gracias. Hay gente que no quiere que se acabe, Wilmer. Estoy diciendo, por favor, continúe. Yo creo que las agradecidas son nosotras, de verdad. El tema que dice la CUNME de la música... Eh, amerita para otra charla más. Nosotras queremos hacer un playlist de, de todos los temas de hablar con los perros para sacar en muy guaso porque merece. Creo claro. que hay uno. Alguien hizo y lo subió a YouTube, ¿no? Sí, he visto. Sí, sí. Alguien, alguien se tomó el trabajo de buscar todas las canciones y ponerlas en YouTube, ¿no? Belleza. Vamos a ir ahí sumando ahí de toda tu voz. Sí. Así que nada, de verdad, muchísimas gracias Wilma. Gracias por la invitación. Muy linda la charla, gracias curmi eh, es, es muy lindo tener a alguien como tú llevando una charla de forma tan amena, tan entretenida, tan, tan llena de, de cositas, ¿no? de, de chispitas. Y nada, igual gracias Fer por, por gestionar este, este espacio. Ha sí, mi encuentro favorito. Gracias. <ríe> gracias. Qué bueno, ¿no? y no, gracias a, a ustedes como siempre Mishu por todo lo que venimos haciendo y por lo que nos espera hacer. Y gracias de nuevo a la CURMI y al, al Wilmer por acompañarnos esta noche. Ha sido muy divertida. La gente no quiere que se acabe como, como si fuera un concierto, pero, pero me parece que ha sido eh, muy entretenido y, y ha habido para, para todos. Así que, de nuevo, gracias a todos y a todas por, por acompañarnos esta noche y ya nos vemos el lunes próximo. Muchas gracias. Un abrazo a todas, a todos. Un abrazo. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao.